Alucinado, ¿eh, ¿sí, ¿Te gusta la historia de España un poco también? ¿no? Porque realmente ya era el último bastión bolo, tío, a nivel ah, de los bueno, bicis, tío. O sea, que... Bueno, que... creo que cuando vayamos a Italia tengas preparada una cosa igual. <risa> Pero tengo, la tengo aquí en la cabeza. Confío en tu eficacia, en tus manos <risa> lo dejo. Yo sé que es tu Capito. <risa> No nada más que cómo está, sí, sí, conservado ¿no? un coto, cómo no un... está. Nada, que es, nada que es. Y todo eso al final redunda en, en la fauna silvestre. Que tienes ya una cantidad que hay que gestionar, pero pones, porque tenemos que estar ahí. Sí, ¿no? sí, sí. ¿La, sí, sí, que sí. Que... ¿La, ¿La fauna? Silvestre. Sí, sí, Oye, Oye Chaco, yo Lucas tú después más, solo ahoritas, una... ¿no? ¿no? No, escalera, no, solo ahoritas. El enredor no corto, no, ¿eh? Pues nada, nos hemos parado aquí para, para comer. No sé muy bien dónde, dónde estoy. Y estoy grabando os puedo asegurar que cansa, ¿eh? Habrá que comer algo, ¿no?